Y desde Israel dicen que solo tres de ellos pueden ser operativos iraníes reales. Con motivo de la celebración del carnaval, el gobierno dictatorial de Nicolás amplió hasta el miércoles día 17 la apertura. Hola a todos y bienvenidos a su canal Noticias al Día, donde lo que la gente rumora como un chisme, aquí se lo contamos como primicia. Antes de iniciar los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones y no olviden compartir con sus amigos en las redes sociales. Ahora sí vamos con toda la información. La oposición venezolana se manifestó exigiendo al gobierno dictatorial de Nicolás que la vacuna contra el contagio de la pandemia no se use políticamente. Aquí se remarca la necesidad de que la población de Venezuela sea vacunada. La ex parlamentaria Dinora Figuera aclaró que se debe comenzar por los más vulnerables, con criterios internacionales. Este sábado llegaron a Caracas 100.000 dosis de la fórmula rusa Sputnik V. El pasado domingo la oposición venezolana exigió a la represión de Nicolás que las vacunas contra la pandemia no sean usadas políticamente, esto ocurre un día después de que llegara al país el primer lote de 100.000 dosis de la rusa Sputnik V como parte del acuerdo suscrito entre el gobierno dictatorial chavista y Rusia. La exparlamentaria opositora Dinora Figuera manifestó en un mensaje en su cuenta de la red social Twitter «Exigimos que la población de Venezuela sea vacunada. Comenzamos por los más vulnerables al contagio de la pandemia con criterios internacionales y que no sea usada políticamente». 100 mil vacunas llegaron a Venezuela el sábado de un total de 10 millones acordadas con Rusia y según han explicado las autoridades venezolanas serán aplicadas en primera instancia personal médico y personas vulnerables. Por su parte el represor Nicolás dijo el pasado martes que las vacunas también serán aplicadas a maestros y posteriormente a miembros de Somos Venezuela, un movimiento gubernamental que distribuye ayudas y hace proselitismo político en el país. La primera vacuna contra la pandemia que recibe el país sudamericano es la Spunit-B y el lote fue recibido por la vicepresidenta ejecutiva, Daisy Rodríguez. El canciller venezolano Jorge Arriaza, el ministro de Salud Carlos Alvarado y el embajador ruso en Caracas, Sergi Melik. La vicepresidenta explicó durante el acto de la recepción de las vacunas que también serán inmunizados los casos más agravados de pacientes con morbilidades. De esa manera, Nicolás celebró la llegada de la dosis rusa y dijo que pronto iniciarán las vacunas masivas de la población. Aprovechando el acontecimiento, el embajador ruso, por su parte, sostuvo que el acuerdo entre Caracas y Moscú es un símbolo para la amistad entre ambas naciones y de su futuro próspero y seguro. Venezuela ha sido escenario desde un principio de los ensayos clínicos de la vacuna rusa, cuya eficacia es del 91.6%, según los resultados de la tercera fase. Nicolás también ha denunciado el bloqueo de recursos de su gobierno congelados en el exterior para la compra de un lote de vacunas. Caracas se ha dirigido a la Organización de Naciones Unidas, ONU, para que libere los fondos bloqueados por las sanciones y así comenzar la vacunación masiva de toda su población. Después de lo ocurrido, la oposición venezolana aseguró el martes que está dispuesta a buscar recursos para poder adquirir vacunas contra el contagio de la pandemia del mecanismo COVAX, una plataforma internacional coordinada por la Organización Mundial de la Salud, (OMS). Según los datos suministrados por el gobierno dictatorial de Nicolás, Venezuela llegó este sábado a 1.273 muertes a causa de la pandemia, después de que en las últimas 24 horas se registraran 6 nuevos fallecimientos y 484 contagios. De esta manera, el total de casos confirmados ascendió a 132.743 contagiados, Datos que desde el inicio han sido cuestionados por la oposición y diferentes organismos venezolanos, e incluso de Human Rights Watch, que habla de un impacto mucho mayor de la pandemia en el país. Según la aplicación que se usa en Venezuela desde hace meses es un método de flexibilización de la cuarentena, con siete días de confinamiento seguidos de otros siete de apertura parcial, al fin de darle dinamismo a su golpeada economía. Este método es denominado como 7 más 7, bares, restaurantes, cines, teatros, comercios, empresas, parques, gimnasios abren sus puertas cada 7 días. De esa manera Nicolás decidió extender la flexibilización de esa semana hasta el próximo 17 de febrero a propósito de los carnavales. En una segunda noticia tenemos Estados Unidos acusó al gobierno dictatorial iraní de un ataque a la embajada de Emiratos Árabes en Etiopía. Según los datos suministrados, el Pentágono señaló que el autor intelectual de este complot frustrado fue Ahmed Ismail, quien había sido detenido en Suecia en una operación con la cooperación de los servicios de inteligencia de Suecia y el país africano. La acusación al gobierno dictatorial iraní la hizo los servicios de inteligencia de Estados Unidos de estar detrás de un ataque contra la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Etiopía, según informó The New York Times. La contraalmirante Heidi Berg Directora de Inteligencia del Comando de África del Pentágono, aseguró que la República Islámica está detrás de las 15 personas arrestadas en Etiopía que dijeron que planeaban un ataque contra la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en la capital de Etiopía, Addis Abeba. Berg Asimismo, señaló que el autor intelectual de este complot frustrado fue Amné Ismail, el cual, por ese momento, fue detenido en Suecia en una operación con la cooperación de los servicios de inteligencia de Suecia y Etiopía. Según las investigaciones arrojadas por la inteligencia etíope, no detalló, es un primer momento, quien estaba detrás de los supuestos ataques luego apuntó posteriormente a un grupo que supuestamente se preparaba para atacar la misma embajada en Hartum, Sudán. Los funcionarios de Estados Unidos e Israel fueron quienes acusaron a los iraníes de estar detrás del ataque, además de supuestamente haber recopilado información sobre sus respectivas embajadas en el país africano para hallar blancos fáciles y vergar. El fallecimiento del científico iraní Monsen Farijat el general Qasem Soleimani. Un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos relacionó las detenciones en Etiopía con un plan fallido por parte de los iraníes para asesinar en septiembre al embajador estadounidense en Sudáfrica. En referencia a los 15 detenidos, la policía etíope indicó que aún tiene que acusar formalmente a los sospechosos de complot. Solo dos han sido identificados por el momento y desde Israel dicen que solo tres de ellos pueden ser operativos iraníes reales, mientras que el resto son de una red etíope. Por otra parte, funcionarios israelíes han destacado que el presunto ataque es una prueba más de que no se puede confiar en los iraníes, según indica medio estadounidense. Estados Unidos regresará al acuerdo nuclear con los iraníes cuando Teherán cumpla con los compromisos establecidos en el pacto de 2015. Fueron las palabras del secretario de Estado, Anthony Blinker. Joe Biden ha sido muy claro en decir que si el gobierno dictatorial iraní vuelve a cumplir plenamente con sus obligaciones bajo la JCPOA, Estados Unidos haría lo mismo, dijo Blinker. Ahora miremos los aspectos que los iraníes están incumpliendo y tomaría algún tiempo. Si toma la decisión de hacerlo, volverá a cumplir los compromisos además del tiempo para que evaluemos si efectivamente es así, agregó. Recordemos que bajo el mandato, el expresidente Donald Trump salió del acuerdo nuclear del 2015 que había sido negociado por el gobierno del expresidente Barack Obama y en su lugar impuso duras sanciones contra la República Islámica. La respuesta no fue positiva ya que los iraníes redujeron su cumplimiento del acuerdo conocido formalmente como el Plan de Acción Integral Conjunto, en virtud del cual se le había prometido un alivio económico para las principales restricciones de su controvertido programa nuclear. Ya se había expresado por medio de, del flamante secretario de Estado que la administración de Joe Biden consideraba que el mundo era más seguro con el acuerdo nuclear con la República Islámica del que Trump retiró a Estados Unidos en 2018. En una tercera información tenemos, en medio del aislamiento de la pandemia, Nicolás llamó a celebrar el carnaval y prolongó la semana de apertura. La denuncia del represor por parte de la oposición venezolana, abre la posibilidad para acelerar el contacto entre la ciudad, aumentando así la opción de propagación de la contaminación de la pandemia. De esta manera, la oposición de Venezuela condenó que el represor Nicolás instará a la ciudadanía a participar en comparsas durante el carnaval. Pese al alto riesgo de contagio que existe durante los eventos multitudinarios, que se celebrarán este lunes y martes, decretados festivos en todo el país. De acuerdo al sistema de cuarentena establecido por el mandatario, que consiste en siete días de cierre seguidos de otros tantos de flexibilización parcial, debería esta semana ser de restricción. Pero, con motivo de la celebración del carnaval, el gobierno dictatorial de Nicolás amplió hasta el miércoles, día 17, la apertura. Bueno amigos, eh, agradecemos mucho la sintonía, recuerden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.